Vos no solo perdiste, o sea, denunciaste al padre de tus hijos, sino que perdiste a tus hijos también. Porque, por lo que entiendo, tus hijos varones. ¿Y sé Porque están mi hijo. Sí, están, hay cuatro de lado de él. Hay cuatro, y tengo una sola que es Marina, que la supuestamente él dice que no es la hija. No, ah, por eso Marina de sola, de los otros no, se fueron pero con hay una el padre. De que comprobó que no es la hija de la mole? No, son mentiras. Esto también son totalmente mentiras. Pero yo hablaba... No, con... no lo hizo el ADN Fabio. No se hizo el ADN Fabio. Sí, pero es ¿pero ah, verdad que había pedido un ADN entonces de esa no, chica. No, pero sí se lo hizo, chicos. Se lo hizo en una clínica. Él dijo que sí y ella dice que no. No, son mentiras, Pablo. Yo te voy a contar cómo vino el ADN. Él me viene... Tra... Él tiene dos hijos extramatrimoniales. ¿Cómo? Tiene dos, ¿Tiene dos hijos extramatrimoniales? Un día viene y me dice... Sí, dos hijos extramatrimoniales tiene. Ah. Mira. Tiene uno, que creo que tiene 20, y la otra la chica que tiene 15, 16. Mira. Estando con vos los tuvo. Y él agarra y me dice... ¿Ah? Estando con vos durante tu matrimonio con él. Sí. Claro. Sí. Estando conmigo, tenía los hijos del este matrimonio, que okay. yo, yo lo sabía por, por Marina, que la, supuestamente la hija de él no, no es la hija de él. Bueno, por Marina me enteré yo. Hmm. Que él me decía que era hijo del hermano de él. Hmm. Claro. Mm. Dios. Y entonces... Sí. Bueno, y ahí peso cuando yo me, él me, él, yo le pregunto, ¿qué, Fabio, decime la verdad que es lo que hay es de cierto esos chicos? Bueno, y dice, pero perdóname la palabra, hay que tener huevos para decir una mujer, que estos si los chicos son míos. Bueno, digo, pero decímelo. Sí, sí, sí. Bueno, lo trajo. A los siete días me trae un papel a mí diciendo que la Marina no es hija de él. ¿Y qué era ese papel, negra? yo pero, dime, a mí se me rompió... ¿Ah? ¿Qué era? ¿Era este ADN que él dice que se hizo y claro. vos decís que no? Sí, un ADN que él, él me dijo a mí, no es mía, yo hace de los nervios, que si yo digo, yo agarré, le digo, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo vas a traer un ADN de tu propia hija y no trae los, no te hace ADN con esos dos hijos tuyos? ¿Qué voy, qué voy a decir que no sabes si son tuyos? ¿Por qué no te los haces con ellos si y no vos me conocés toda la vida a mí? Y ese Ahora, papel en el que supuestamente, o sea, él te lo mostró, se lo mostró a Marina, supuestamente eh, ese ADN dio que no era su hija, ¿o no? Esa parte no... no a entiendo. mí me lo trajo Negra, puede ser, adn, puede ser tuyo, porque no estaba ni el nombre de la Marina ni el nombre de él. No hay de, di de negra. Negra. Acuérdame un segundo, Maite, porque quiero preguntarle algo para que me quede, para que a mí y a todas las personas que están mirando en su casa nos quede, nos quede claro porque a mí eh, un poco me confundió esta pericia, eh, Pablo, que trajiste muy bien esa información. Pero yo quiero ir a, a lo que sucedió con esto de tu hija Marina y la mole-moli. Él supuestamente te pregunta a vos, o descubre, no sé cómo fue la situación, te de cuento, que ella no sería su hija, de que te, ella, Marina, no sería hija de él. Te cuento cómo es el relato que hace Fabio con respecto a eso, sí. que según su hija ha traído el testimonio de... De, de los abuelos, sí. le venían diciendo hace mucho tiempo de que ella no era hija de Fabio. precisamente cuando se enojaban o cuando hacían un chiste, le, la cargaban. Entonces ella se lo plantea en un momento a él y sí. si, qué sabía con respecto a esto, y ella decía, bueno, una cosa, tenés dudas, vamos, nos hacemos un ADN. Entonces Fabio fue hasta una clínica en Córdoba, hicieron el ADN, y ahí sí. se descubrió, de negra no dice que ese papel que trajo no tenía ningún nombre, Negra eh, a partir de ese momento él te empezó a preguntar de quién era quién era el papá de Marina, cuánto duró ese hostigamiento y empezó los golpes, y ahí empezó los golpes, vos me tenés que decir quién es el padre de la chica, vos me tenés que decir, Fabio, ah. pero escúchame una cosa, ¿cómo le voy a decir? Vamos no, mira acá está mi hija, yo te la enseño mira, esta es la hija supuestamente no es de él mm. Sí. Ya, sí bueno. Son iguales. Sí, bueno. Entonces, escúchame, esta, esta, es la hija que el, el, esta es la hija que niega y la hija que negó 30 años. Hace, la negó 30 años y ahora hace 3 años que no habla con mi hija. Pobre 3 chica. años hace que no habla con mi hija. Y él le escuché el otro día, hablo con mi hija, no habla con mi hija. Lo que eh, no 3 años hace Pero que no contame, habla con mi hija. Entonces, eh, los golpes, ¿cuál fue el detonante o el último golpe que hizo que vos tomaras el valor para ir a hacer la denuncia? Y la misma, la misma, ¿cómo es que era golpe que yo tenía que decir quién no era el padre de la chica? Pero, ¿cuál fue el, el golpe del detonante? Porque vos que en golpe, un momento tenés fuiste, que decir ¿no? quién el nombre que vos... No. porque él dijo, porque él confesó pero, acá en el punto te... que dijo que le dijo... Le, la situación hizo sí. que, que él te le cuento, pegara. Te cuento Guay, el relato Bando, que perdón, no hizo. Espero. Te cuento el, el relato que, que no hizo. Pero lo te que, que está diciendo la negra no hizo, me parece fuerte. Momento, pero pero vos decís que es mentira que no, le pegaba no sé y si le decía, decime mentira. quién es el papá. Claro. Porque digo, yo, parece que, que Maite, eso, perdón Pablo, parece que justificara. parece Pablito, escucha una cosa, Pablito. Quiero hablar con vos, Pablito, una cosa. que que hay Vos, Pablo Telayu, vos sos muy amigo de Fabio. O sea, muy, muy amigo, amigo no de Fabio. No sé que le llamarás, vos muy amigo. Muy amigo. No, no. lo conozco nomás. No sé si soy muy amigo. Muy amigo, porque vos la primera, la primera vez que yo hice la nota con vos, que vos me dijiste, mira este moli, te va a pegar si te hubiera pegado una trompa, tu hubiera sido otra no. cosa. Eso es lo que decía Fabio. Una primera una llamada que me hiciste vos por teléfono. Y eso es lo que decía Fabio. Bueno, es lo que te decía, pero vos no, me, vos no viste acá adentro, vos, una, no. una, vos te fijás las manos de Fabio y lo que yo soy yo chiquita. Cristina, yo en estos casos me guío por lo que dice la justicia, y vos en la justicia relataste dos episodios, uno que Fabio reconoce que es el revés, y vos después relatas que el otro episodio es que él te pone la... No, el revés mano, no es, revés que... una, una cacheta y trompa, eso ah. otras. otra. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue, Negrán? Contame. Y los puños cerrados, trompada ah. te pegaba o te pegaban la cabeza o te pegaba en los brazos. Ah, porque él lo minimiza. Él dice que no fue así. Claro, lo que pasa es que después en la justicia no. Él cosa, dice, ese dice ese es una cachetada reversis, pero porque está tiene bien, miedo, Pablo, ¿cómo yo lo no que digo me parece muy fuerte. Chicos, Marca, esto, me parece muy tomando, que... Yo no estoy tomando sí, valor nunca, por ninguno de los dos. Lógico que dos. Yo te estoy relatando lo que está en la justicia. Está bien, pero no importa, hay momentos no donde tiene no contacto la justicia perdón, cuando está perdón, la protagonista. No tiene contacto la mole mole y la justicia. Podemos pensar que a lo mejor. Como. No, Marta, acá tener se metió miedo. el polo. Acá, chicos, se metió el polo de la mujer de Córdoba. Hubo mucha mirada sobre este caso. No le. Estuvo mucho tiempo en los medios. No le dejaron pasar simplemente así. Sí, a su Pablo, hombre. pero es una mujer que está. Yo entiendo lo que decís. Pero es una mujer que está sola. Entiendo a la negra. Claro. Los hijos no le hablan. No, yo... Se siente amenazada. Por eso me. Pero chicos, está... acaba de decir, porque lo dejamos pasar. Yo quería centrarme en eso, en el testimonio de la negra, que recién en un momento dijiste que se obsesionó con el tema claro, de sí, que no era pregunté. el papá, me pegaba y me decía, decime... Sí, sí, el nombre. Por eso yo decía, no, obviamente que no hay ninguna razón, no es que... Eh, pero no. digo, ahí se empezó a desatar los hechos de violencia, ¿fueron y fueron en, en aumento? Y tres meses, negra, hasta que lo fui y lo denuncié. ¿Pero qué te hacía, negra? ¿Cuál era, cuál era, a ver, ¿cuál era el motivo Y yo lo que acá? le dije a él, yo no sabía que le pedí a él... Yo... Mm. Yo le pedí a él, negra, era el ADN de mi hija. Le digo, ¿hacete el ADN? No, yo no voy a ir porque ya lo hice. Le digo, pero escúchame, no, yo fui a una bioquímica que en Villa, le llevé el papel, yo, yo se le llevé. Mi, y ella, la bioquímica, me dijo, ¿de quién es el ADN? No sé, porque no hay nombre nada. Claro, eso ¿Y es por valo. qué lo quemó él el ADN? Tire sí, la prueba de él? Ahora, Marta, a ver si. ¿Por qué lo quemó? A, a, quiero entender esto. Él te empezó a pegar apenas ustedes se conocieron. Decís que tu hija tiene 30 años, la hija que tuviste con él, aunque él dice que no es de él. O sea, sí. él te pega apenas se ah, conocen, sí, no. y esto se, se sostuvo, o sea, ¿te pegó siempre que estuvieron juntos hasta que se separaron? Mira, yo con, con él, yo lo conozco toda la vida, Fabio, ¿no? Somos amigos, somos de, de, del barrio. Mm, claro. Somos del barrio, lo conozco toda la vida. Sí, el... Y ahora él dice que... Yo escuché también ayer, que no sé, ayer o antes de ayer, que él dijo que yo me había sentado a la mesa y yo le había dicho... Claro. ...que el padre de mi claro. hija eh, era un hombre que yo estaba muy enamorada de él. Sí, eso lo dijo ayer acá él. El lunes. El lunes. ¿Lo dijo él? Sí, sí. sí ¿Y vos te puedes imaginar que si yo le hubiera dicho a él esa cosa, yo estaría hablando con usted, ahora claro. Negra, dijiste... Claro, en un es momento, verdad lo que sí. dice. Sí. sí. O sea, la paliza sí. que te hubiera dado... Sí, no. ¿sabes por ¿sabes, qué? ¿sabes por qué...? Mm, Tomo lo que estás diciendo porque sin, sin ir más lejos, chicos, lo vimos todos el lunes cuando re estaba re en la fiscalía con la con la chica, con, Esperame, con la periodista, la madre, con eh. Belén, con Belén una colega cordobesa que, que le dijo, obviamente, plaza, nosotros que queríamos tener la palabra de él, espera un segundo, después nos fuimos a un sí. corte, dijo, ¿me tenés media hora? Hace digo, media hora que estoy acá. La verdad, digo, una persona, después que no nos venda, que es tranquilo.